Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día nos ve, el, el día de hoy nos vemos aquí en Paraíso, Medellín. Después de tanto tiempo uh, no había tenido la oportunidad de volverlo a jugar, a veces por ocupaciones, a veces porque juego otros juegos. Pero pues estoy acá y curiosamente de Awaison Luigi71325... Eh, pues está aquí Incluso me está hablando, me dice que la última vez Yo te vi publicando un video en Paraíso Medellín O sea, la única y última vez <ríe> Me dice que Soy genial, muchas gracias De Agüeson ah, ah, Luigi eh, Bueno, pues antes de comenzar, algunos saluditos Cortitos para pues Seguidores del canal Aquí van, un gran saludo a Santi2010 Que dice, jugar a la nueva actualización de Bogotá TMB. si sí, amigo, voy a jugarla es la de la actualización de la zona H, si no estoy mal. Claro que la voy a jugar, claro que sí. Miguel Restrepo me dice el Metro Plus es el bus más chévere. Hablando de Paraíso Medellín, vamos a ver cuál es el Metro Plus. Gracias Miguel Restrepo. Eh, Moisés Miguel Romero me dice cómo se llama ese juego. Pues el que estoy jugando precisamente es el que está preguntando él y es eh, Paraíso Medellín. Tomás Andrés Fernando Gómez me dice los que tienen pelo así. Como ese gringo se le llama pelotocino, refiriéndose pues a los famosos pelotocino que eh, a veces aparecen en Roblox, ¿no? Eh, Diana Marcela Flores Díaz me dice... Hola, soy Gael y soy de Bogotá. Siempre primero tus videos, aunque este celular es de mi mamá. Te escribo y quisiera hacer un video contigo de Roblox y Casino. Juego Roblox porque no tengo con qué jugar. Espero que lo leas, porfa, falelo y espero... Que te llegue, para que juguemos y gracias y son muy divertidos tus videos y el bus que más me gusta a mí es el que siempre manejas el más larguito, el rojo. Bueno pues Gael, muchas gracias por tus saludos, yo siempre les he dicho que si me ven conectado pues jueguen conmigo. Obviamente yo me conecto a veces los fines de semana, entonces siempre es un poquito difícil eh, que coincidamos porque además yo me conecto por lo general en las noches y las semanas anteriores estuve bastante enfermo, pero si me ves, ahí me hablas. Leandro Díaz dice, me gustaría jugar contigo, soy colombiano. Leandro, así como le respondí anteriormente a Gael, igualmente. Si me ves conectado, juega conmigo. No suelo tener un horario específico, pero los fines de semana en la noche es cuando me suelo conectar. Eh, Darfound me dice, Fidel, me encantó tu video, tus videos de Bogotá, Temeus me encanta verlos. Me gustaría tener de solicitud en Roblox. Hoy estuve aceptando varias solicitudes en Roblox. Si su solicitud no fue aceptada por mí es porque Roblox ya no le permite a usted tener más amigos. Así que tengan cuidado con eso. Y eh, Yesenia Flores me dice Hola Fide, salúdame país y hacerte mi solicitud por Fiso Sergio Raya Policía 5 Pues también he aceptado la solicitud de Sergio Policía 5 Y pues espero verlos pronto Ahora sí viene lo chido eh, Me está diciendo que si le aceptó eh, Soli Que quiere ser mi amigo, pero no sé cómo se le aceptó Ah, por aquí, creo que es aquí, aceptar Ahí se le acepté Vamos Vamos Vamos al metrocable. No sé cómo funciona. ¡Ay, no! ¡Ay, Cindy! ¡No! ¡Ay, no! Pues entonces vamos. Vamos a ver qué... A ver cómo, cómo es la cosa. ¿Por dónde será? ¿Por acá? Vamos. Vamos con TRCDEP que me dice que lo sigamos. Metrocable el día de hoy. ¿Qué? ¿What? ¿Por qué se tiró por ahí? ¿No es mejor entrar por la parte donde uno entra? ¿Por qué se tiraron por acá? ¿No es como... Dios mío. Y ahora me quedé atrapado en el río. ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! <risa> ¡Ay, yo! ¡No, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a ahogar esta agua! Espero que las aguas de este río sean limpias, amigos míos. Alguien que me diga que son limpias, por favor. Mira esos locos, tirándose en por el río. Ay, qué locura. Miran a no. estos, ¿ve? O si no, me voy a enfermar de nuevo. Y ya estuve dos semanas enfermo. No quiero estar más enfermo. ¿no? Entonces, vamos a ir por la tarjeta. Es por aquí, ¿no? La adquiero. Recuerdo que la adquirí así. Me dan la cívica. Y la uso para entrar, ¿no? Ah, tengo que recargarla, ¿verdad? Ya se me olvidaba. Eh, ok, vamos a recargarla con 20.000. Ahí que estamos. No saldo 20.000. Listo. Ahora sí. Bueno, a ver, que ellos me guíen. Que ellos me guíen y me digan dónde es el metrocable. Yo no sé, yo no soy de Medellín. No soy me de Medellín. Hombre. Oh, a ver, señor TRCT. ¿Por qué se llama TRC? -D? ¿Es desarrollador del juego o algo? Ven acá a ver oh, Pero tengo entendido que solo se puede jugar Solo se puede subir uno Uno en el metrocable, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Me quedé atrapado! A ver Oh sí, estamos en el metrocable ¡Qué bendición! Le voy a preguntar Ok, pero no era que solo se podía de a una persona. Ah, que me siente. Ah, sí, tengo que sentarme. Ah, qué bien. Vamos a verlo desde... desde... ¡Wow! ¡Qué vista tan genial! No, no, no, no, con no, respete ahí. No se todas esas casas. Ahí esto se movió! No, y doña Gloria es que asustada. Dice que en la vía real el metro cable se pueden hasta 6 personas subir. Le voy a preguntar que hasta dónde nos lleva. ¿Hasta dónde nos lleva el metro cable? ¿Hasta dónde nos lleva? Sí, quiero ir al final. Wow, Miren esas paradas tan bonitas. Siento que a diferencia de la última vez que jugué el juego eh, Hoy está con mejor rendimiento Bueno, hay un metrocable atrás que nos está siguiendo O sea, debe estar de Wason Luigi allá Bueno, por acá sí siento que cargan las texturas un poco lento O puede que solo falte, falten estos, estos espacios del juego uh... Santo Domingo creo que es el. Creo que es el Pikachu. ¿De qué hablan con el Pikachu? Es que me hablan de lugares de Medellín y yo no sé qué lugares eran. Ese es el final de la línea, ¿no? Aquí nos devolvemos. Ah, ok, solo hasta el momento tiene tres paradas, pero en la, en la vía real en Medellín son esas tres paradas o hay más. <risa> bueno, aquí sé se... ¿Por qué? Porque se lentea a veces un poquito? Siento que se pone un poquito lento el juego. Pero está, está genial. Me gusta más verlo de día. Bueno, sí, esto... Me, me gusta es lo bien construido que está el, el mapa. Obviamente asumo que por el mismo hecho de todos los detalles que tiene se demoran en cargar algunas texturas y cosas. Pero en general está bien y lo veo cada vez mejor. La verdad, yo espero en el mundo real visitar algún día Medellín y poder... ¡Ay, pero ¿quién más viene aquí con nosotros? ¡David Johan! Bueno, pues aquí estoy... Sí, efectivamente hay alguien más sentado a mi lado que... ¡Ah, no! Al lado de Teresa que es David y la Johan. Eh, que si puedo ir con... Pues claro, claro, de... claro... Ah, Estos muchachos son una genialidad, me dice que ven mucho mis videos y eso, la verdad Si me ven después ya de este video grabado les digo, gracias muchachos de verdad por ver mis videos No son los mejores videos, pero me gusta me gusta saber que les gusta Ah, que aquí nos bajamos, listo, listo, y ahora, para dónde nos vamos bueno, Goblino me dice que vamos a jugar Bogotá TMUs. pero, eh, o sea, sí voy a jugarlo, pero no en este momento, pues porque estoy grabando el de este precisamente. Ah, ya, ¿quién hay? Allá hay algo. ¿Quién es ese de allá abajo? ¿Un oso? ¿Qué es eso? Hay un bicho raro ahí. ¡Ah, es Goblino! Te sigo, te sigo, TRC. Esto, ya ahorita le contesto a Goblino, porque si no, ¿cómo voy a seguir a TRC de...? ¡Wow! Escaleras eléctricas y todo. ¡Qué genial! ¡Qué detalles! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Oiga, yo no había subido hasta este punto del, del metro. ¡Wow! Qué, ¡Qué bonito lugar! Ahí está un bibliometro acá. Pero si habrá libros. No veo libros. Te sigo. Te sigo, te sigo. TRC. Te sigo, te sigo. A ver, ¿esto qué es? Ay, acá hay otro metrocable ¿Este es otro? ¿Este es otro? Ay, no me puedo sentar Se está moviendo, me va a caer Doña Gloria, ayuda Ay, señor bendito mamá por qué no me dejaste la casa? ¿Me empieza a bajar sin freno? Oh, ¡No, ¡Ay, no, no, no, no! ¡Cindy! ¡Cindy, quédate quieta! Ay, miren este... A ver, yo pensé que el metrocable de Medellín era uno solo, o sea... Era uno, y ya, que había, y eso sí hacía un recorrido largo hasta... Bueno, hasta bien arriba, pero resulta que hay... Que hay dos, o cuántos hay, o sea, cuántos hay, porque... No están conectados entre sí. Parece que uno lleva hacia un lado de la ciudad. Hacia una, no sé, norte, oriente. Y el otro lleva al otro lado. Bueno, ¿quiénes más van aquí? dávila ah, bueno, David Johan. Ah, sí, vamos los mismos de ahorita. Es que yo Jonas, Jonas Depp me está preguntando que si soy el youtuber. Le digo que sí. Me dice, qué bendición. Me dice acordar de JH. Qué bendición. Eh... Me dice yo sé que llegarás a un K de suscriptores Ah pero le hice a otro, a Jonas creo eh, Por acá Jonas milán Les dice hola suscriptores de Fidel Pero les estaba diciendo que Las texturas del juego a veces se demoran En cargar porque si ven que aquí está la carretera Pero no No que, oigan aquí Wow A los 2K, no, a los 2K ya también los pase, querido trsd <risa> Por acá me dicen que si sí, los puedo seguir, pero no sé a qué se refieren porque pues ya los tengo de amigos. Ah, pues que me... Ah, claro, pues dime... Claro, que me diga su canal. Jonas dice que como todos se ponen dep al final pensó que era popular el nombre, pero es que tengo entendido que los que se ponen dep es porque son desarrolladores. Ah, ok, TRC es TRC Juan en YouTube, ahorita lo buscamos. Que cuando subo el, el video, pues posiblemente mañana, pero obviamente cuando ustedes estén viendo el video, sería hoy. O sea, hoy. <risa> Ay, qué genial explorar esto. Se siente genial la experiencia de ir en el metro cable. Ah, es que goblino es Mati. Goblino es Mati, Qué genial. ¿Aquí nos bajamos? Ok. No, todavía no. Aquí no, no, no se baja, ¿o ¿sí? ¿Esta estación se llama así? ¿De octubre? No sabía eso. Dice. Dice TRS de Bet. Uy, qué bendición apareció en el video de Fidel y de Samu. No sé quién es Samu. Pero, pues, si me pueden decir quién es Samu, pues, estaré muy agradecido de quien sea Samu. La verdad está muy bonito. Mi pregunta es. Eh, aquí se activan los... Aquí se activan los, los metrocables. Es solo si uno los pide, ¿cierto? porque en general en, en el mundo real, ¿cuántas personas caen en un metro cable? 6, me dijo TRSD esto pero todo el día digamos están así, muy funcionando varios a la vez, o se van soltando a medida que la gente los va necesitando ¿cómo funciona realmente el metro cable en Medellín? es que realmente nunca he ido, ¿no? pero espero, espero tener la oportunidad de ir y subirme a uno porque siempre me ha gustado eh, la vista yo, yo los una vez que fui a Medellín eh, tuve la oportunidad de verlos O sea, de verlos así arriba Mío, y ya Pero nada más porque yo tenía que ir directamente A tomar un bus Y ya, o sea Estuve de paso Pues bueno, llegamos de nuevo A nuestro A nuestro destino <risa> Bueno, nos vamos a despedir Amigos míos, este fue un viaje corto pero muy bonito. Aquí en compañía de trcd De David. También un saludo a Goblino. A Jonas. A Cactus. A, a Z120. A David Bond. Esto. Um, de Awaison. De Awaison Luigi. A todos. De verdad. Gracias. Gracias. Y les agradezco mucho por habernos acompañado. No olviden darle like. Comentar. Suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye bye amigos, que estén muy bien.